Está más helado que la concha de tu madre, weón. Pues. <tose> Yo también, weón. Pues. Aquí estamos en un nuevo motoblog. Eh, no... recién estoy haciendo la entrada del, del blog del día de hoy. Por distintas razones. Una, por ejemplo, es que no le había puesto el, el micrófono al casco. Y bueno, ya después de una pequeña gran charla de los conceptos básicos que se tienen que tener en cuenta antes de manejar, que por ejemplo antes de meterte una pista tenéis que caminarla para saber los distintos problemas que puede tener una pista y algo también repasamos sobre el tema de la postura que una mala postura te puede llegar a, a llevar a una caída obviamente por dar un mal traspaso de peso en lo que es la suspensión pero la verdad chicos es que estoy bastante emocionado al día de hoy porque esta pista se ve mucho mejor que la de las Vizcacha se ve mucho mejor estado y debo decirlo desde ahora ya es que acá bueno, te aprendí mucho más o sea, es mucho más detallada, la charla técnica fue mucho más larga eh, Pero, bueno, si, si te gusta el tema de las de la motos, vas a aprender mucho, bueno. bueno, hoy día, a diferencia del track de día anterior, bueno, estoy con el Nachito Que ahí lo tienen en primer plano, ahí está esperando y que lo, lo que vamos a practicar ahora va a ser el tema de las curvas y como dijo el profe recién, eh, Francisco Verdugo, por si no lo conocen eh, vamos a ir de menos a más ya nos marcaron en la pista unos puntos para poder empezar así que eso es lo que vamos a hacer Referencia, entramos, aceleramos Estoy dando gas Bajo Punto de referencia, entro y doy gas Salgo, gas Le estoy comentando más o menos lo que estoy haciendo O sea, es probable que esté haciendo cosas mal también Pero bueno, aquí estamos aprendiendo juntito Mis, mis new bikers. Aquí estamos Punto de referencia a la derecha Punto de referencia a la izquierda, entro Punto de, siguiente punto de referencia, sigo, dando gas constante Sigo, sigo, punto de referencia, acá a la izquierda, vamos, me levanto up. Acá me abro Retraso mi punto de entrada, derecha Punto de referencia a la derecha, voy, me abro, me cierro Gas lo pillan yo ya lo pillé aquí punto referencia gas hoy está corriendo mucho viento nos espero no se escuche como el ojete a ver le explico un poco ahora lo que vamos a hacer es una prueba o mejor dicho es una manera de entender bien el contramanillar y de que hacer trabajar nuestro cerebro y hacerlo entender de cómo trabaja el contramanillar se ve bastante complejo ¿eh? nada más les digo no me veo haciendo esta weá weón no nos alcanza a salir por la foto <risa> Ahí sí. Ejercicio de contramanillar con una sola mano Se supone que el ejercicio, como recién les comenté, es tomar las curvas con una sola mano Con la mano derecha Netamente Contramanillar, que es lo que estoy haciendo en este minuto, cabrón Todo lo que estoy haciendo es contramanillar, cabrón. Ojo, creo que este ejercicio es súper bueno, pero tengan harto cuidado. Wey. No lo hagan esta hueá en la calle, wey. ni cagando. Vía loli. Avisado, cabrón. Avisado. Esta hueá no la hagan en la calle. Después no quiero escuchar, weón. Oye, es que me caí haciendo lo que estaba haciendo el pelado. No, hueón. Entro, miro, trazo, acelero, contramanillar. Ahora, contramanillar para acá. Que lo hago con la izquierda. Y salgo, miro, entro contra manillar, acelero, velocidad constante, salgo, una culiao no, no. <risa> yo estaba con el casco ahí en la mano era como que guante culiado weón <risa> pasa que estábamos a punto de entrar a la pista ahora wey y, y el, el casco del Nacho estaba en mi moto pues, weón, y yo que estaba con el, con el casco así en la mano así y, y el Nacho se va de la moto pues, weón Y yo dije que guante no se va a colocar el casco weón el culiao casi, casi se mete a la pista, el cagado no se mete a la pista, wey. sin casco el ¿Recuerdan la vez pasada en el, en el anterior track day? Bueno, hoy día vamos a realizar exactamente lo mismo Lo que vamos a hacer es, y desde un punto vamos a comenzar a, a frenar solo con el freno delantero Y progresivamente vamos a ir apretándolo más para ir minimizando y acortando esa distancia de freno Y al mismo tiempo también vamos a ir subiendo la velocidad vamos a partir desde los 40 hasta los 80 espero que se haya entendido yo no me entendí nada pero eh, espero que hayan entendido y el Nacho que sale sin casco a la pista güey. <risa> cabrón cuidado güey. pero es que te metí a la pista hermano y yo no ya me, me voy para la casa weón <risa> no veo <risa> ¡Vamos! ¡Vamos! me vienen a retar güey, porque la verdad es que frené con el pico y tengo que admitirlo desde el ah, primer sí, instante. Vos. ¿Ah? Como la vieja Sí, güey, no, es que puta la primera me quise tirar piola güey. Ya, está bien, vamos de menos a más. Sí. Marilla las patas. los pies. Ya. Ya estáis separados del estanque, un poquito más adelante quizás sería bueno, ya. Vais a apretar las piernas contra el estanque y ahora con las piernas apretadas vas a subir el talón. Ya, y ahí que hay apretado contra esas cabezas del estanque Y ahí ya no te mueves del asiento Vale Me la moto Vale Ok, y al frenar haces esto Y empujas con tu espalda hacia atrás Hacia otro. atrás Nunca con los brazos Si empujas con los brazos, te cagas con los brazos Te vas a echar el tiro porque hay vas a llegar con los hombros arriba Dale Ok, brazos semiflectados y los hombros abajo Hombros, hombros abajo Es pierna y espalda Vale 50 de la próxima Vamos Bien la sujeción, no llegaste haciendo tanta fuerza con los brazos Igual un poquito al final Sí. Ya Preocúpate de que la fuerza es en la espalda. En la espalda. Es vale. ¿Ocá? Eh. 60. Vale. Estoy todo sopeado, weón. Que estoy frenando como niñita. ¿Cuánto entraste? ¿Ah? ¿A cuánto entraste? Como a 60 y algo. ¿Ya? Pero sentí que la cagué, weón. 60 o 70. 60. Pero sentí que la cagué, o sea acá sobre todo sentí que le estaba metiendo mucho, mucho peso adelante Repita, la misma velocidad, ya. si estáis seguro, de ahí 10 vale. km más A 70 70, Está ahí en poco menos de 20 ¿Vais por los 80 o te da Julipe? Sí, démosle, ¿no? Vamos, vamos. ¿Qué? 75, ¿Qué? no alcancé 80, sí. Ahí 20 metros. <risa> <risa> bien, buenas noches, de todas formas Gracias. Ya ahora! ¡Cuéntame Ya, vamos. Bien, interior a la curva suelta, toma la cintura y te inclinas conmigo con la moto, ¿ok? Vale. No tiene ni una siesta. Talón, rodilla. Contigo, no me vale, vale, vale, vale Entro por fuera y aquí cierro la trazada con el concha amarillo como explicamos en la mañana Saco el cachete completo La rodilla para atrás El todo abajo Está inscribiendo mucho conmigo Aquí entro por dentro, me abro y aquí está, cierro Con puro Coche amarillo. <risa> Mantengo el radio, redondito No pasa nada, la moto va a estar, si no se mueve voy abajo! ¿no? Ya, ahora vamos. ¡Ah! ¡Tú, Lo juro weón tocó pero para el pico yo ya de decía me caigo me caigo me caigo me caigo. <risa> oh la weón para el pico weón Primero que todo agradecer a. Ay, se me perdió el Nacho weón. Nacho. Uy, el Nacho, weón. Ahí está el Nacho. ¡Ay, cabro, weón! De verdad que hoy día terminé, pero hecho copy. Así, reventado. En serio, terminé muy reventado después del día de hoy. Quedé muy, muy, muy, muy, muy, muy cansado El tema de mantener la postura en la máquina, weón, es pero desastrosa, weón Uno si no está acostumbrado, de verdad que, que hay hecho pico, weón O sea, que es demasiado cansado El profe nos dijo, el profe Francisco, por hecho mandarle un pe terrible pedazo de saludo. De verdad que aprendimos muchísimo con él Hubieron algunas cosas que no pude grabar Pero bueno, recomiendo de primera mano Acá eh, los tracks de, de AMT Uno, el profe es buena onda y enseña súper bien Dos, la gente que viene, viene con ánimos de aprender Weón, bueno, el, el grupo con el que me tocó por lo menos Fue excelente bueno. Hoy día me acompañó el Nachito Que es de los Noob Bikers Y ahí conversando con él Quedó muy alegre con aprender esto recién empieza, recién es mi segundo track de web y tengo muchas ganas de poder continuar y si les gusta este tipo de video en donde yo me meto a pista en donde yo les muestro un poco sobre lo que corresponde a esto y vamos aprendiendo juntos, cachai? de repente es un poco difícil poder mostrarles el track de completo obviamente por temas de que... Ay, por temas de que no les puedo mostrar todo lo que enseñan pues si la idea es la idea es que ustedes vengan también porque, eh, weón, en serio, uno puede, uno puede ver muchos videos, puede leer mucha teoría, pero si no tenéis la práctica, ay, lo mejor que pueden hacer es invertir un poco de dinero y aprender como corresponde. Así que eso, chicos, nos vemos muy, muy, muy, muy pronto. Un saludo al Nacho que está ahí atrás, no sé si lo ves, y lo veo. Chao, chao, chao.